La quinta fisura, una anomalía espaciotemporal y también el hogar del legendario Mar de Focas, un océano infinito que en cuyo epicentro se gesta el programa número uno de todas las fisuras, conducido por el animador más macanudo de los 13 mares. Y... ¿Por qué no me da un, un, un besito? ¡Déjame! <risa> Con ustedes, el todopoderoso Leo de Capricornio. Gracias, gracias, no se molesten, qué bueno es verlos aquí y compartir concursos, risas y buen humor. Mis queridos lobos finos. ¡Ya cállense! ¿Y qué tenemos para hoy, señorita Lady Off? Leito, tenemos un show muy entretenido para hoy. Comenzando con el desayuno de las abuelitas arpías. Leo del Capricornio es un churrazo. Seguimos con la tertulia de los miniserios en el Cap Dukas. lo que ocasionará una Los monstruos miniserios Y la once paranormal Con el profesor Adefesius Rex Así es, de Capricornio He capturado Al legendario Perralfate Todo, Tarso, todo, Tarso ¡No! ¡Qué parrilla más de mierda! Ni que fuéramos financiados por el CNTV Marcianito Manuelda No se prestaría para esto Tiene que ser obra de los ejecutivos ¿O oh, no, GT? Pero, pero que es el vídeo más sospechoso Peligro, leito, peligro El usuario de Nadatuf Maguito Minecraft 88 Hablas blasfemado en su nombre Que corre el video ¿Quién es? Yo, el discípulo número uno De Olibaba El brujo Hechicero nivel 10 Desafío a Leo de Capricornio Acero. ...y en vivo y en directo para demostrar que el gran Xopopovis es el mejor mago que ha pisado la quinta fisura. ¿O no, madre? Oh, ay, así es, me Oh, gracias, madre. Por cierto, ¡larguéte de mi habitación! ¡Grocero! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y recuerden mi libro, Luna de Tritón. Ya está disponible en todas las librerías de la fisura Argentina. Chipre, Uruguay, Silent Hill, Namekuseiji. ¡La Alemania Rossi. La Deep Web y todos los universos. ¿Todos todas las, las realidades. Y Venezuela. Dank. Gracias por hacerme feliz. Tráigame ese Nada-Tuber. <risa> ¡Alguien le anotó la. ¡Patente! ¡Oh, no! Oh, ¡No lo no puedo creer! ¡Estoy en el legendario! ¡Sente nada serio! ¡Qué maravilla! Se veía más pequeño en el Pico roco. ¡Es smart! ¡Te ve de madre! ¿Con qué tú eres esa imitación de niño rata que cree que puede hipnotizar al gran Leo de Capricornio? ¡Ya podría ponerte a dormir cuando quisiera! ¡Después de todo, solo eres el bastardo del día hace los 13 mares! Tranquilos, mis lobitos. No sabe de lo que habla. Le seguiré su juego, porque Leo es hipnotizable. ¡Muy bien, de Capricornio! Prepárate y sigue mi voz. Comienza un sueño bonito! Brutalmente lindo Tus párpados están pesados Has caído en un profundo trance A ver, veamos si funcionó Te ordeno a convertirte en un bebé llorón ¿Tienes antojo por... Um, por cebolla? Ahora eres un coco. que funcionara sin duda el poder del secreto ha surtido efecto tengo a de capricornio bajo mi poder ahora podré escudriñar los secretos de la mente del leo de capricornio finalmente estoy dentro desde ahora tipo te tener cuidado. ¿Y tú? ¿Qué ves? ¡Ay, lo siento! Yo solo pasaba por aquí. Eh, me quedé a ver. Mm. Me pregunto qué se esconderá detrás de esta puerta. ¡Os ¡Oh, ¡Oh, ¿Alguien le anotó la patente? ¡Oh! ¡Sin duda, esta es la puerta! ¡Que oculta el mayor secreto de Teo, de Capricornio! ¡El mago ha fallado y la profecía está cerca de cumplirse! ¡Hay que ejecutar el plan nocturno! Podré escudriñar en los secretos de la mente del Leo de Capricornio. Se la creyeron. Recuerden, Leo es hipnotizable. Me encanta la cebolla.